me robado, a mí me agarran aquí en gatillo y el hombre dice que son de los de, pero los platos no son de ellos. ¿De quién son? Los platos no son de otra propiedad. Yo lo cogí, pero no son de la propiedad de José Lito y que me está acusando. ¿Usted pide que lo que lo entonces? Sí, yo lo cogí de una propiedad, pero no de la de, no pero es de, por, de los de. ¿por ¿Qué usted hizo eso? Imagínate, manito, la necesidad, estamos pobres, no hay nada de donde coger, no hay trabajo, no hay empleo. ¿Cómo hermano? ¿Cómo los No le sé decir, comandante, porque. ¿Qué usted iba a hacer con esos plátanos? Yo lo iba a vender para conseguir algo, para comprar que comer y para fumarse su cigarrillito. Usted sabe. ¿Qué cantidad? Eran como un ciento de plátanos, tal vez, unas rabisitas, unas poqueritas ahí. ¿Usted reconoce que lo robó? Claro que sí. Bueno, claro que sí. ¿Qué tiene que decir el dueño? Bueno, yo ni sé quién es el dueño, pues yo no lo conozco, el dueño de la propiedad. Pero se siente arrepentido de haberlo hecho, ¿sí? Claro que sí. Porque estar aquí no es bueno. Entonces lo vuelven a hacer. Creo que no. Esa es la bueno, ¿De dónde asusta entonces? De porquero se no vi. Bueno, ¿qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? Yo soy chiripero. Bueno, entonces, ¿qué pedirán las autoridades? Bueno, bueno. tal vez me puedan dar una oportunidad, un chance con este caso, porque imagínate. ¿Cuál es el nombre suyo? Omar Tejada. Omar, entonces usted dice que lo hizo por necesidad. Sí, señor. ¿Eso Somos... Es la primera vez, Omar. Sí, eh, sí. sí. sí.